Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un país. También tendrá derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país.